Qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando sobre esta pequeña actualización de Trobo Live. Si no sabes qué es Trobo, te dejo una etiqueta aquí arriba con el video en el cual explico qué es Trobo y Trobo 500. Bien, eh, para los entendidos, la actualización se basa en el calendario, sí, de que vos puedes hacer stream y avisarle a tus seguidores. Eh, esto es muy similar a lo que tenía y lo que tiene Twitch. Te vas a tu canal en este caso les dejo mi canal les dejo mi link en la descripción si gustan seguirme me ayudan muchísimo vamos a ir a creador estudio en creador estudio van a ver que hay un nuevo panel llamado calendario en el cual podemos configurar la programación de lunes a lunes la cual podemos editar como en este caso yo tengo ya realizado podemos editar el tiempo Sí, la hora en la cual vamos a transmitir Y la finalización Esto puede marcar los días Que ustedes van a hacer stream En mi caso yo trabajo y hago stream todos los días Y la categoría En mi caso dejo Fortnite Porque es una categoría que la utilizo bastante Pero eh, tengo un stream muy variado Así que hay días que juego eh, GTA, en fin varios juegos, como podrán ver el Call of Duty, la PlayStation, en fin, también lo que pueden hacer es una pequeña etiqueta de previsualización para que la gente vea esto, si, ¿sí? una vez que ustedes lo guardan va a aparecer, cuando ustedes estén offline, va a aparecer en su canal, en la sección izquierda arriba, de esta manera, sí. si yo coloco recuérdame, bueno, en mi caso no porque es mi propio canal, si ustedes colocan, recuérdame, les va a aparecer como si fuese una campanita, sería doble, este, doble aviso. O sea, tienen el aviso de cuando siguen a alguien y prende, y el aviso este, nuevo, de calendario. Bien. Ahora nos vamos a dirigir también a la sección, crear estudio, ¿sí? Para comentarles, veo que algunos todavía están con el tema de trobo 500, cómo cuenta las horas este trobo. Les recomiendo de la siguiente manera, análisis de transmisión, van a colocar aquí UTC más 8, en mi caso porque soy de Argentina, y en la sección periodo van a colocar la fecha o el mes corriente, primero de abril al día de hoy, por ejemplo en este caso abril, ¿no? De esta manera les va a dar las horas efectivas que ustedes hicieron de visualización para Trobo 500, ¿sí? Esto es descontando, como aquí dice, visiones sospechosas, este ray que no, no funcionan en, en Trobo, etc. Bien, para Trobo 500, Trobo 500 es el partner. Si no sabes que es Trobo 500, como te comenté al principio del video, te dejo una etiqueta explicando, un video explicando que es Trobo 500. Bien, eh, como puedan ver, yo llevo 731 horas ¿sí? de visualización. Esto se debe que hice varios streams y fui sumando horas de view, ¿cómo es esto?, fácil, por ejemplo, el día de ayer, ¿sí? 21 del 4, hice 2 horas con 44 minutos de transmisión, con una media máxima ¿sí? de espectadores de 26, ¿sí? esto me contó Trovo como un día y 13 horas, ¿Sí? Esto es para que ustedes entiendan que es las horas de visualización y no horas de stream, porque hay mucha gente que cree que tiene que hacer muchísimas horas. Bien, para hacer un breve repaso de lo que es Trobo 500, recuerden que es el programa, el programa de creador, de partner de Trobo, en el cual tiene diferentes categorías, desde bronce hasta master. Como podrán ver, el bronce no figura aquí todavía porque es una incorporación nueva. ¿Cómo entramos en este partner? Sencillo, hay que hacer 900 horas de visualización. ¿Qué pasa una vez que entremos al bronce? Que entremos en la categoría bronce. Aquí. Al hacer 900 horas, lo que va a hacer Trobo es repartir 200.000 gemas entre toda la gente que haya entrado en este nivel. Sean 1.000, sean 2.000, sean lo que sea. ¿Qué significa esto? Que las gemas es la moneda de la plataforma Y para que ustedes tengan una referencia sería 100 gemas, 1 dólar Entonces, convengamos que por ejemplo El mes pasado, la gente que entró a Trobo Cobró entre 150 y 180 dólares Para que tengan una referencia aproximada De que sería entrar en Trobo 500 nivel bronce Bien, aparte de esto, lo que colo colocó nuevo también este trobo se llama Bounties. Si ¿sí? se llama, eh, por ejemplo, vos al haber entrado en trobo 500 al ser partner al menos bronce únicamente para esta gente, te permite la sección trobo play entrar a la sección trobo play. En este caso, una recompensa de un bounty si ¿sí? para la gente que transmita, por ejemplo, 50 horas o más de los juegos que figuran en la lista ¿sí? por ejemplo yo este mes entraría en Drobo 500 al mes siguiente o sea mayo, debería consumir o realizar streams de 50 horas en total de Fortnite, Valorant, Apex Brawl, etcétera, lo que figuran en esta, en esta lista ¿qué pasa con esto? se va a repartir entre la gente que complete estos bounties 50.000 gemas o sea que estamos hablando de un plus más Bien No solo esto También se va a repartir ¿sí? Entre los bronce Y diferentes este, categorías Otros tipos de bounties Que pueden ser por ejemplo Al stream, streamer Que consiga ¿sí? eh, Más subs Y el exir Entonces sería un top de 50 subs Y el exir también se repartirían 500 gemas. También, si vos sos streamer y querés formar parte de un viewer, o sea, ser un viewer también en la plataforma, también te cuenta. Siempre siendo bronce mínimamente, recuerden esto. Si yo realizo una visualización de 1500 horas en la plataforma, también tengo un bounty de 25.000 gemas, entre toda la gente que haya cumplido con esa meta si ¿Sí? lo mismo para los que hayan estado en mayo 3000 horas bueno esto también es este varía mes a mes bien novedades aparte de esto estamos este al tanto de que trobo ya está hablando con la gente de Naibot. como saben en este caso trobo tiene sus alertas personalizadas ¿sí? y sus sonidos. Hay un bot externo llamado Botrix. Te dejo una etiqueta con ese video. Que en el cual podés configurar como si fuese Streamlabs, Stream Elements, este, un sistema de alertas. Sonidos y GIF. Eh, pero no es oficial. Entonces en este caso se está hablando con Naibot. Aparentemente para el mes de mayo, junio ya estaría habilitado ¿sí? poder configurar el Naibot con Trovo. Muy bien. Bien. Ahora también tenemos Stream Settings, que son los oficiales, ¿sí? son los, este, las configuraciones oficiales para OBS, que nos marcaba eh, un faltante antes que no había esto en la plataforma. Bien. Aquí arriba nos va a indicar la calidad ¿sí? de la transmisión. Por ejemplo, Medium Bajo, Medio Bajo, 1280x720 a 30 fps por segundo, nos da. Un mínimo de bitrate de 2000. Bien. Como pueden ver cada panel cambia. Y cada calidad también. Para saber esto en cuál Nosotros podemos centrar. Ellos mismos nos dan un link. A un tester. A un testeador de internet. Ustedes le dan. Prueba velocidad. Como este hay muchos. Pero ya que ellos pusieron este. Debe ser que está basado en su plataforma. Entonces les recomiendo. Utilizarlo. En este caso me arroja un 4.6 mbps. Esto significa el transferido a bits o a bitrate sería 4.600. Bien, vamos a sacar la calculadora. Al obtener 4.600 de bitrate me está dando mi máximo tope que tiene mi internet. Obviamente esto hay que dividirlo por dos para que la mitad sea utilizada para stream y quede un resto ...para el juego que queramos transmitir. Entonces... ...nos vamos a ir... ...a ajustes... ...perdón... ...entonces nos vamos a volver a la web... ...si yo dije que tengo... ...2300 para utilizar... ...reviso qué ...resolución debería utilizar... ...la mía está... En este, ...entre estas dos... ...entre medio... ...y alto de 1280 si ¿sí? entonces puedo probar directamente con los ajustes video. A, voy a probar 1280 por 720 a 60 sí, que es el máximo que yo podría y en la parte de bitray le voy a colocar 2500 por ejemplo si ¿sí? esta es una alternativa porque mucha gente tiene demasiado delay en la plataforma y se basa en la mala configuración de su obs porque estamos acostumbrados a los settings de twitch y otras plataformas bien esto por otro lado acá también te indica un poco los parámetros en este caso está utilizando el encoder x264 que es el encoder del procesador si tenés tarjeta gráfica mejor utilizar la de nvidia o la de md esto eh, este sería como los settings principales que yo recomiendo bien esta sección es la que les comenté de calendario. Tenemos eh, una sección directamente de Trobo que es para gente que recién comienza en la plataforma y te muestra cómo loguearte, cómo hacer tu, tu canal, etc. ¿Sí? Te va mostrando dónde están tu URL, tu streamk. Bien cuando ingresen a la plataforma y hagan su primer stream la plataforma lo que hace es recomendar su canal a todo el mundo en todos los idiomas van a ver que en sus primeros stream eh, uno o dos stream primeros le va a caer le va a llegar gente de diferentes países ¿Qué hace la plataforma muestra tu canal a todo toda la plataforma ¿sí? una vez que vayas avanzando ¿sí? y te vayas haciendo diferentes stream y marcando ¿sí? tu tendencia Va a empezar a mostrar menos, pero más a la gente que le serviría tu este, contenido Esto no lo veo en otras plataformas y la verdad que está muy bueno Bueno, como les fui mostrando en el video, hay algunos este, parámetros nuevos en la plataforma Y esto va a seguir creciendo mes a mes, como ya saben, se si los comenté en videos anteriores La verdad que Trovo está este, pisando fuerte, eh, le está haciendo mucho hincapié en ayudar a streamers pequeños pequeños, no solamente el eh, de la parte monetaria, la parte de dinero que, que hay muchos que vienen por eso, sino también hacerse conocida como plataforma de, stream, de streaming y está haciendo mucho hincapié en eh, juegos que son especialmente para móvil y que están yendo muy bien, por ejemplo Free Fire, este, por ejemplo el nuevo este, LOL para, para móvil así que yo creo que tenemos para rato este, trobo Trovo Hablando de Trobo, les quiero mostrar la, la nueva actualización que largaron eh, aquí. Ahí se las dejo para que la vean. Les quiero hablar sobre esto que es el Trobo Futures, eh, futures perdón mi inglés, el futuro, ¿sí? la lista de futuro de abril 2. Que está referida, espérenme que lo voy a ver con ustedes. Está referida a diferentes este, parámetros que se van a agregar a partir de mayo, junio. ¿Sí? próximos dos meses por empezar lo primero que notamos es que dice naibot integración esto como se lo comenté anteriormente en mis stream, se está hablando que ya se va a incorporar el bot naibot a la plataforma trovo o sea recuerden que naibot es un bot en el cual nos permite colocar este comandos que nos permite por ejemplo el, eh, manejar el chat eh, en este caso vendría muy bien para los streams una ayuda muy muy muy bienvenida va a ser esto bien eh, punto 2 league of Legends msi watching acá está refiriéndose que vamos a poder ver los torneos oficiales de league of Legends que ya actualmente están pero al, al tener estos streams oficiales va a haber eventos entonces si vos te metes en las transmisiones de estos eventos vas a poder lograr y conseguir eh, algunos beneficios para tu canal o para tu este, jugador, no para tu juego. Bien, hablando del stream delay, ellos ya están eh, muy metidos en el tema de que hay mucho delay en la plataforma. Si bien es hay un, un delay oficial, que son 5 segundos, que la plataforma toma para poder... Este, tener un codifica una codificación mucho mejor del stream y largarlo nuevamente con una mejor definición y que no se pixelee, saben que hay un delay mayor ahora porque no todo el mundo tiene el mismo internet. Entonces están tratando de mejorar esto. Y se nota, se nota que día a día meten este, muchísimas ganas a que todo streamer que haga justamente su directo en trobo esté conforme. Bien. Habla el punto 3 de autosync. Social media, esto se refiere que ya hay por ejemplo ahora una pequeña notificación en la cual vos podés enviar, darle clic y enviar eh, a Twitter o Facebook tu notificación de que estás en vivo. Eso lo harías vos manualmente, en tu directo, en tu canal. Ahora lo que ellos van a hacer es que sea automático, que vos sincronices tus cuentas de tus redes sociales y automáticamente se lance el comunicado de que estás en directo. Bien. Eh, stream Autoplay Stream Autoplay Channel List Page Esto se refiere, si no me equivoco, esperen que tengo acá el traductor Porque también hay algunas cosas que no había entendido Voy a buscar el traductor Bien eh, Transmisión automática de reproducción En la página de la lista de canales O sea Esto se refiere que Si vos tenés una lista de Autoplay O sea, una lista de Hosts lo que va a hacer es automáticamente lanzarlo una vez que estén en vivo y van a estar siempre eh, como te puedo decir como en la plataforma metidos ¿sí? con, ese, con esa liga con ese eh, team por así decirlo bien bueno acá refiere habla más de más permisos para los movedores como tiene twitch como tiene la plataforma violeta mejor dicho eh, se refiere a que ustedes van a poder darle un permiso extra a un moderador o editor para que pueda cambiar el título para que pueda eh, la categoría también modificarla y también va a haber un extra en el tema de que un moderador va a poder banear a otro moderador ¿por qué? porque vas a poder dar un permiso a ese moderador como moderador VIP ¿no? un poco más arriba, eso está muy bueno porque a veces tus propios moderadores eh, tienen ese poder y a veces pasa que hay que hacer mano dura, bien sigamos viendo lo que nos figura como les dije, movedor de movedor los roles también se van a poder cambiar el color como obviamente en la plataforma de violeta eh, te vas a poder poner un color del nombre, un, un color de, del rol también, es como muy muy parecido a lo que funciona en eh, Discord entonces estás mezclando un poco de lo mejor de todo bien sigamos viendo eh, el precio del chat, bueno, eso es este para poder este, colocar un pin, te pide, no sé, 200 de elixir, bueno, eso también se puede modificar. Ahora lo que se va a hablar también es que ya quieren incorporar lo que es susurro, que estamos necesitando todos los streamers, porque nos tenemos que comunicar con otro streamer por un sorteo que ganó, por, por, no sé, por algo, y no tenemos manera. Entonces se va a agregar el susurro que ya está figurando en otras plataformas. Bien. Ah, y amigos, ¿no? Una lista de amigos. Bien, punto fundamental para la gente que tiene equipo, que tiene un escuadrón o que es parte de una comunidad. Se va a poder colocar este, una lista de team, ¿sí? De streamers. En este caso, de canales. Por ejemplo, en mi caso, Cabe Gaming o Cabe en Trobo va a poder tener una lista de amigos y esa lista... Va a estar figurando, por ejemplo, en alguna sección de Trobo, que todavía no pusieron dónde, en la cual, cuando vos despliegues, hagas clic, van a aparecer todos los canales, amigos asociados a esa comunidad. Esto está muy bueno porque eh, forma comunidades, forma un grupo ¿sí? de amistad dentro de la plataforma y que todos se apoyen entre sí. Eso está muy bueno y estamos hablando de que hace mucho hincapié en creación de comunidad de creación de eh, teams para que la, la, la plataforma, perdón, para que la plataforma crezca eso está muy bien como les comenté hace un momento atrás en la app móvil ya están colocando eh, en el mes de mayo y junio las overlays superposiciones para que el que transmita desde el celular tenga eh, el overlay, sí, y pueda poner su cámara Que sea más prolijo, más profesional Ya está optimizado para iPad La aplicación, cosa que, que viene muy bien Porque hay muchos que tienen iPad y no podían transmitir Bien, tenemos, bueno, las estadísticas En Creador Studio, que Es un desglose mayor ahora eh, Tiene una sección De que te marca justamente Que estás utilizando bots, por ejemplo Bot Viewers Tiene una sección ahora nueva también que Te marca... La cantidad de horas reales que la gente estuvo con vos viéndote, o sea, interactuando, tiene un desglose ahora mucho más grande y está muy bueno. Bien, estos son los puntos eh, que estuvimos viendo ahora. Obviamente en la parte de abajo van a poder que se agregó IRL a la parte de, de stream, que antes no había, como cate, categoría que antes no había. Esta categoría va a entrar en mayo junio para Trobo 500. En este momento no está contando las horas de view para Turbo 500, ¿qué más? Eh, hay unos nuevos, van a agregar unos nuevos tiers de subs como tiene la otra plataforma, o sea, por un mes, dos meses, tres meses, etcétera. Y, y bueno, eso es parte, eh, no, parte grande de lo que se está viniendo para mayo, junio. Si obviamente quieren más información, quieren tener más detalles, eh, síganme en este canal, suscríbanse. Dejen un like y un comentario. Les voy a dejar en la parte de abajo del video. Les voy a dejar un comentario fijado. Con los grupos de apoyo. Telegram y Whatsapp. También les recuerdo que tengo el canal de, de Discord. En el cual aparecen todas estas noticias. Y las charlamos en conjunto con la comunidad KB Gaming. Así que sin más me despido. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo perruni. Y nos vemos la próxima.